Atención Víctor Puntiel, no sé si está viendo el programa Víctor Puntiel, atención Víctor Puntiel, por favor escríbeme eh, Veo una información en las redes sociales sobre el padre Luciano que acaba de fallecer Quiero que me confirmen si eso es cierto eh, Me siento tan engranojado eh, El padre Luciano es un muy amigo de nuestra familia eh, No sé, está. me frené, me frené. Quiero saber si en verdad es cierto que el padre Luciano acaba de fallecer. Quiero que alguien me confirme. Eh, Víctor, que, eh, que me diga. El padre Luciano fue párroco durante un tiempo de la iglesia Santa Rosa de Lima, una de mis iglesias y fue un hombre muy servicial hizo muchos aportes a la juventud aquí en San Francisco de Macorís este, esa obra que se hacían en Semana Santa esos Viernes Santos con ese coro que se creó fue el Padre Luciano eh, y, me, y estoy viendo que me informo veo gente que sube en las redes eh, o imágenes entonces quiero saber, quiero confirmar eh, me digan si en verdad el padre Luciano falleció eh, bueno señores me acaban de confirmar que el padre acaba de fallecer eh, nada eh, un hombre muy entregado a su iglesia muy entregado a San Francisco de Macorís hizo varios aportes aquí el padre Alejandro eh, perdón eh, hasta me quedé esa, eh, porque es una persona que tiene un, un vínculo muy grande eh, con, con nosotros y ahora mismo me acaban de mandar la nota de voz que el padre Luciano ha fallecido eh, lamentable lamentamos a, a su familia que sabemos que y a, la, a todos los jóvenes que, que estuvimos con él eh, que, que fuimos parte, Yo no estuve muy tan de cerca como mis hermanas, pero mis hermanas y mi madre, y todos los que tú fue, fueron parte del grupo de la pastoral juvenil, eh, hoy lamentan la muerte del padre Luciano. Eh, pasa sus restos.